Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario sobre desinstitucionalización. Como sabéis, este seminario forma parte de un ciclo de seminarios del poder de las personas. Mi nombre es Maribel y voy a presentar este seminario junto con mi compañero Pablo. Me encuentro en la Biblioteca Pública Municipal de Montijo, en Badajoz, Extremadura. Quiero agradecerles poder estar hoy aquí. Queremos recordaros... Que, este, que esto es un seminario y no se os ve ni se os escucha. Si queréis participar, podéis escribir en el chat y presentaros. Muy, muy buenos días a todas las personas que hoy están aquí. Al igual que, que, que en Maribel, eh, formo parte de la, la plataforma estatal de representantes de la Inclusión, en la que represento a Canarias. Junto con mi compañera Leonarda. Yo, yo me encuentro en la biblioteca de San Termo en la fama de Gran Canaria. Quiero a, a, agradecerle el haber dejado usar este espacio público y así disfrutar de los recursos de la comunidad. Para hacer este se, se, seminario, bueno, pues empezamos. Como sabéis, en este ciclo de este seminario comenzó el martes pasado y continúa hoy y finaliza el próximo martes 18 de octubre. Con estos seminarios, o estamos presentando el libro de apoyo 2003. La, la, la semana pasada hablamos de apoyos personalizados y vida en comunidad y conocimos tres e experiencias sobre estos temas. En el, en el seminario de hoy hablaremos sobre desinstitución institucionalización y conoceremos también experiencias sobre este tema. La de la semana que viene, el martes 18, hablaremos sobre toma, decisiones, participación y co-liderado. Muchas gracias, Pablo. ¿Recordáis que la semana pasada Eduardo y Celeste nos presentaron la plataforma estatal de representantes de Plena Inclusión? Pues hoy os queremos contar más cosas sobre lo que hacemos. En lo que llevamos de año, la plataforma ha participado en diferentes eventos y actos a nivel estatal y a nivel internacional. Nos hemos presentado como plataforma de representantes en diferentes lugares y hemos llevado la voz de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, reivindicando el derecho a la accesibilidad universal, el derecho a formar parte de entornos inclusivos y formativos como la universidad o el derecho a participar en la sociedad como cualquier otra persona, entre otros. Pablo, ¿nos cuenta cómo hemos participado y dónde hemos llevado estas reivindicaciones? Pues como plataforma hemos participado en 30 actividades organizadas o pre-inclusión. Por organizaciones del tercer sector y por administración pública y otras entidades. En total, hemos llegado a, a más de 1.250 personas. Hemos participado en el, con, en el Congreso Ganamos en Comunidad, organizado por Plena Inclusión, y nos hemos reunido con los representantes del Consejo General de la Fundación 11. En el ámbito internacional, Hemos reivindicado re derechos como el empleo, la vía inde independiente, la de desinstitucionalización y el buen trato. En organizaciones como la Red contra la Pobreza y Exclusión Social, la Plataforma Europea de Autogestores, Inclusión e e e Europe, Confe en México y en el proyecto Pleno Internacional donde participa un total de 20 países. Bien, pues después de, esta, de este resumen, ahora os dejamos un pequeño anuncio que nos ha hecho sobre la plataforma. Y después os dejo con mi compañera Maribel. A ver, guapos, ¿vosotros sois Carlos y María? Claro, somos nosotros. María y Carlos.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 Durante mucho tiempo, los apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se han dado en entornos apartados de la sociedad y exclusivos solo para personas con discapacidad. Pero las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tenemos derecho a elegir cómo queremos que sea nuestra vida, por ejemplo, dónde vivir, con quién relacionarnos, qué cosas queremos hacer y cómo queremos participar en la comunidad. La Organización Mundial de la Salud dice que los modelos de apoyo y cuidado son el conjunto de actividades que hacen los cuidadores, fam la familia, amigos o vecinos y los profesionales sanitarios o sociales, para conseguir que cualquier persona tenga las necesidades de apoyo que tenga, consiga la mejor calidad de vida posible. Para, que, para eso hay que conocer y respetar los gustos de, ca de cada una de las personas para que tenga la mayor independencia posible. Sea autónoma, participe y cumpla los objetivos que esa persona quiere conseguir. El nuevo modelo de cuidados y apoyo deberá respetar los derechos de las personas. Desde el presente tenemos que decidir lo que va a pasar en el futuro y para eso necesitamos cambios en las formas en las que nos apoyan los profesionales. Cambios en cómo se hacen los servicios, que son para nosotros y nosotras. Cambios en, la en las políticas públicas y, sobre todo, cambio en las formas en las que nos relacionamos los unos con los otros. Hoy el tema principal de este seminario es, mmm, es muy difícil de pronunciar. Se llama desinstitucionalización. Las instituciones son los lugares donde están muchas personas con discapacidad y allí conviven, estudian, trabajan o aprenden. Hoy queremos hablar de lo importante que es para cualquier persona vivir en la comunidad. Por eso, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo necesitamos salir de los lugares específicos para, por ejemplo, estudiar y aprender en los mismos colegios que cualquier otra persona, trabajar en las mismas empresas que el resto de ciudadanos y ciudadanas y divertirnos en los mismos sitios que se divierten los demás. Con apoyo personalizado, cualquier persona puede disfrutar de su vida como quiera. Vamos a ver un vídeo que nos explica esto mucho mejor. Adelante, vídeo. de sin desinstitucionalización no sé lo que significa Pero coño que es difícil la palabra hoy vamos a hablar de desinstitucionalización esta palabra que es casi tan difícil como supercalifragilístico espialito ¡Qué lío Vamos a intentar explicarla de una manera más sencilla. Desinstitucionalización significa salir de las instituciones. Las instituciones son, por ejemplo, los centros ocupacionales o las grandes residencias donde trabajan y viven las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. También hay instituciones para personas mayores, personas sin hogar o niños y niñas a quienes no pueden cuidar sus familias. Podemos decir que cumplen tres cosas. Hay muchas personas con discapacidad que están separadas del resto, las personas que están allí tienen poco control sobre lo que les ocurre y poca capacidad de tomar decisiones y, por otro lado, lo que necesita la organización muchas veces está por encima de lo que necesitan las personas. Con la desinstitucionalización lo que queremos es convertir las instituciones en servicios y apoyos en la comunidad. Imagínate, en lugar de residencias, pisos compartidos en cualquier barrio, igual que el resto de personas. En lugar de centros ocupacionales, apoyos para que cada persona pueda hacer actividades en su barrio. Tendría tres rasgos. 1. Las personas con y sin discapacidad comparten la vida con el resto de personas. 2. Las personas eligen cómo quieren que sea su vida. Y 3. Los apoyos se dan. En sus casas, en la calle, en el supermercado, en el autobús o en cualquier sitio donde las necesiten. Así que si te resulta muy difícil decir desinstitucionalización, prueba a decir vida y apoyos en la comunidad. creo que después de ver este vídeo me ha quedado claro. Las personas que que pasa en intelectual y del desarrollo que, que, que queremos elegir como queremos. Que sea nuestra vida. Queremos que los apoyos se den en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros barrios. Y por eso decimos, los apoyos especializados, sí. Y los sitios especializados, no. Bueno, ahora os hago una pregunta. Recordé que la semana pasada, Contamos en el seminario con nuestro compañero Simón. Simón es nuestro reportero y hace preguntar a la gente de la calle para ver qué opinan de estos temas. Pues vamos a ver qué nos cuenta hoy. Comentamos con nuestro reportero Simón. Hola amigos y amigas, vamos a ver qué nos cuentan en la calle acerca de este tema tan interesante. Bueno, pues vamos a ello. Hola, disculpa, queríamos hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Recuerdas la primera vez que saliste de casa de tus padres para vivir solo? Cuéntanos cómo fue. Eh, fue hace ya bastante tiempo. Eh, la suerte es que fue... Fue porque me iba a vivir con mi pareja. Entonces... Más allá de los... De las dudas que puede generar el irte a vivir con otra persona, era una persona con la que ya llevaba mucho tiempo de relación. Entonces eh, me fui con una persona con la que tenía mucha confianza. Eh, no salimos, eh, nos fuimos a vivir al barrio en el que yo ya vivía, en el que yo me había criado. Entonces, eh, no sé, fue, fue bastante sencillo para mí. Fue, fue cómodo, fue sencillo y no, no, supuso, no supuso mayores eh, problemas. Hola, ¿te importaría si te hago una pregunta? ¿Qué es lo primero que hiciste cuando conseguiste tu primer trabajo? ¿Alguien te dijo en qué tenías que gastarte tu sueldo? Pues lo primero que hice fue ahorrar para sacarme carne de conducir y la verdad que no, nadie me dijo lo que tenía que hacer con mi dinero yo me lo fraccioné poquito a poco ahorrando y me lo saqué sola, nadie me dijo nada ¡Muchas gracias! ¡Devolvamos la conexión! Gracias, Simón, por traernos la opinión de la calle. Lo que tenemos claro es que los buenos apoyos se dan en los lugares en los que realizamos nuestra, nuestra actividad en la vida diaria, en los, en los entornos de participación donde vivimos y disfrutamos de nuestro tiempo, por ejemplo, en nuestra casa o en nuestro barrio. Los apoyos deben darse en lugares inclusivos, al final en la comunidad donde queremos todos y donde tenemos más oportunidades, donde aprendemos y nos, nos desarrollamos. Es en la comunidad donde queremos que suceda la vida de cada, que cada uno desea. Para todo esto necesitamos mejoras en, en las políticas públicas, que mejoren las, las prácticas en la comunidad. Los buenos apoyos son muy importantes para tener una, vid una vida plena en la comunidad, porque ese es nuestro propósito. Maribel lleva toda la razón, como los ejemplos que nos acabo de poner y con la opinión de la calle, nos ha quedado claro en nuestra vida, en nuestra comunidad. Y por eso es tan importante que trabajemos en la desinstitucionalización. Hoy contamos con tres historias reales de personas que nos van a contar su experiencia. Antes de empezar, queremos decirlo: que si os surge alguna pregunta mientras los compañeros y compañeras hablan, podéis escribirla. Recordad que este es un seminario, no se os ve y se os escucha. Por tanto, por aquella pregunta que tengáis, escribe donde pone pregunta y respuesta. A final de todo, la participación. Tendremos unos minutos para ver vuestra pregunta a nuestro invitado. En esta mesa de experiencia contamos con Luis Moreno y Sergio López, de Plena Inclusión Montijo, Extremadura. Nos presenta su experiencia que han llamado por fin en casa. Luego, en la siguiente, el siguiente ponencia, Está Manuel Reyes y Cristina Ortiz de Amafe, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que nos van a contar una experiencia que se llama Independizarse a los 70. Y después está Daniel Díaz y José Ruiz, de Fundación Raíles y Plena Inclusión Madrid, que nos van a contar el, pro el proceso del movimiento asociativo para conseguir una oficina de vida independiente en el Ayuntamiento de de Madrid. Vamos a dar paso a la primera experiencia. Adelante, Luis y Sergio. Ahora. Creo que se escucha, ¿verdad, Maribel? Sí, sí se escucha. Vale. De... Voy a dar paso... A Luis, ¿vale? ¿Cuánto apellido? Luis Moreno, ¿y qué edad tienes? 25. 25. Decir que actualmente eh, Luis forma parte del proyecto Mi Casa, que se inicia aquí en Montijo en el, en el 2020, ¿vale? Él de entrada no estaba pasando por un momento. Eh, se tenía en mente que él fuera una residencia y, y al final pues terminó aquí, en este proyecto, que es un poco sobre lo que vamos, lo que vamos a hablar de, de, de cómo le está y todas las cosas que ha conseguido desde que llegó aquí. Bueno, eh, vamos a hablar un poco sobre la, la casa en la que vive, la vivienda. Cuéntale a ellos cómo es, cómo es la casa, qué, qué habitaciones tiene, qué espacios tiene para ti. Mira si quieres aquí. ¿Cuántas habitaciones tienes? Cuatro. ¿Qué, tiene, qué tienes más? Un patio. Un patio. ¿Qué es la cocina, donde cocinamos. Y el espacio más importante para ti de, de la casa, ¿cuál sería? habitación, por ejemplo tienes en tu habitación? No, no, no, no, no. Tienes una televisión, tienes una Play, ¿y quién elige todas las cosas que tú tienes allí? No. Las eliges tú, ¿verdad? Eh, ¿Cómo entras y sales? ¿Tú tienes tus propias llaves? ¿Sí? ¿Sí? Genial. ¿Cuántas personas viven contigo? No. Cuatro. Eh, y de aquí, eh, desde que llegaste a Pena Inclusión, eh, ¿has conseguido algún trabajo? Sí. ¿De qué has trabajado? Vale. ¿De Barrendero? Sí. Luis trabajó de Barrendero en el ayuntamiento de aquí. Consiguió un trabajo. Eh, si no recuerdo mal, fueron seis meses. ¿Verdad? Sí. ¿Qué más cosas has hecho desde que llegaste aquí? Sí, sí. ¿El qué? Sí, sí, sí. ¿El proyecto 1 a 1? ¿También estás aquí en el centro con Monse? ¿Qué haces con Monse? Está en el taller. taller de Está en un taller de cocina. Luis cocina de lujo, ¿eh? Si alguna vez tenéis oportunidad de estar con él. Vale, y en el, en el tema de actividades, de cosas, eh, de ocio, ¿qué, ¿qué has estado haciendo? O sea, ¿a qué, ¿a qué sitio has podido ir desde que llegaste de aquí? ¿Has ido a la playa? ¿Y habías estado antes en la playa tú? ¿La habías visitado alguna vez? ¿O fue la primera vez que la visitaste? Luis, eh, bueno, de todas las actividades y de todas las cosas que se hacen, pues pudo visitar... Eh, por eso, pues estuvo en la playa, ha un montón de actividades como, por ejemplo, reuniones con, con, lo, con las otras viviendas, el, el tema del campo, eh, conciertos. Y bueno, respecto a algo muy importante que es la comunidad, él, él ha creado un, un, un, circo de, un círculo de personas muy importante eh, para él, ya sean profesionales y, eh, o amigos. Que él, por ejemplo, nos va a nombrar personas importantes. Por ejemplo, eh, perdón. Mi madre. Por ejemplo, fuera del centro, en la comunidad, ¿qué personas tienes eh, para ti que sean importantes? Un poco de ¿Visto? he visto el su peluquero y amigos suyo? Por ejemplo, eh, aquí en el centro, las personas que trabajan contigo. Sergio, que soy yo. Venga, tres más. Lofi. ¿Quién es Lofi? Es otra de, de las personas que eh, da apoyo en las viviendas. ¿Quién más? Rosa, que es la psicóloga. Venga, hay algunos. Monse, que es la encargada del taller de cocina. Y bueno, eh, a día de hoy, ¿tú cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? ¿Y qué cosas te gustaría ir consiguiendo o qué cosas tienes en mente y de futuro? Luis está sacando el carnet del coche. Algo más. En el tema, por ejemplo del trabajo ¿qué más? ¿a dónde vas tú todas las semanas? Luis también va al gimnasio también, eh, también Luis está en, en un grupo eh, de, de orientación laboral que, que bueno que básicamente eh, consta en el que él eh, Pueda llegar a tener un trabajo, pues bueno, pues que, que, que, a, que a le guste, porque la verdad que tiene una disposición increíble, es una persona súper tranquila, es una persona ordenada, eh, que está dispuesta eh, a todo. Es brutal, la verdad que, que es uno de los casos en los que el, el cambio eh, ha sido así, o sea, hacia arriba. Es una persona que le costaba el tema de las relaciones y, y, bueno, aunque lo veáis ahora sí que no habla mucho, no se calla. Y no sé si tú quieres contar eh, algo más sobre ti o... Dice Luis que lo dejamos aquí. Mira, Maribel, cómo se ríe. Eh, creo que eh, Mónica es la que tiene el vídeo, ¿no? Sí. ¿El claro. vídeo se, se pone ahora? Lo ponemos. Vale. Bueno, a mí esta experiencia la verdad es que me emociona mucho porque la he vivido en primera persona junto a ellos y muchas gracias Luis y Sergio, sé que a Luis él está este ratito aquí le ha costado porque es muy tímido, pero también se lo agradezco porque todo el rato que habéis estado hablando eh, me habéis puesto los pelos de punta. Eh, ha sido un placer eh, escuchar vuestra experiencia. Os recordamos a los asistentes al seminario que si tenéis alguna pregunta para ellos podéis escribirla y al final la, la haremos. Y ahora vamos a dar paso a Manuel Reyes y a Cristina Ortiz. Muchas gracias. Hola, buenas. Hola. Me llamo. Me llamo, me llamo Manuel. Reyes. Tengo 70 años, viví eh, eh, en, en la residencia, bueno, estuve bien un año, pero en eh, los últimos años verdad. la verdad, no estaba tan bien. ¿Cuántos me, años estuviste en la residencia viviendo, Manuel? Pues, 32. Treinta y dos años. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo en la casa, en comunidad? Dos, dos meses y algo. Dos meses y algo, desde agosto. ¿Y cómo era tu vida antes de transitar a la casa, ahí en la residencia? Pues a los nueve. A los nueve. Pero de los últimos años, seis años o siete, ya no estaba tan bien. la viven, ya la viven, ya la ya la no sabe. Ella me ha venido y ya... Ella ya es, ya es, es otra cosa. ¿Allí salías en la residencia? No. Últimamente no. Vale. Está. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que estás aquí en la casa? Pues, eh, la pues... ¿Le el mal, desde el mal, y la tío, en el mal, y todo esto, tiene más, más relación, y allí no, allí todos los no ¿Y aquí tomas tu, tus propias decisiones? Sí, elijo mi ropa. ¿Eliges tu ropa? Elijo, me... muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde estuvimos la semana pasada? Estuvimos en el cine. ¿En eh, el cine? En cine. Yo tuve una Anahuay, tomándome una hora, y <ríe> una en un gol, una tramiteta. Muy bien. Muy bien. Una jornada. Bastante ramos. Vale. Y con el personal de apoyo, ¿qué tal aquí en la casa? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo me llevo un momento de ello. Me llevo son, dos. Son dos, me llevo bien. Y con los compañeros, una mi novia. Anda. Eh, <ríe> diga, me llevo muy bien con ella. Vale. ¿Y con los vecinos qué tal? Con los vecinos bien, muy bien. Toda la tarde no ha aceptado bien, nos saludan, no se no. Lo los que no me el nombre, lo preguntan. Eh, con los vecinos muy bien, muy bien. ¿Y en las actividades de la casa participas? Sí. Sí. Ah, eso que ya la mesa. ¿Hiciste la mesa? Busqué la mesa. Luego. Un día y polvo, poco. Con el pomelo. Sí, sí, participo. No mucho veo participo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y algo más que quieras compartir con.? con la gente que nos está viendo? Pues, no sé. No sé siquiera. Compartir, pues... No sé, ¿eh? No me da sé, no sé, yo no le Muy bien. Y yo lo es que si quiera de todo el mundo, de todo el mundo, si de todo el mundo, tuve una tarde como la mía. Te gustaría oh. que todo el mundo tuviera una oportunidad como la tuya, ¿no? Una oportunidad como la mía. <risa> de donde vendo, hay gente que podría estar en una tarde, en una tardita. Pero la de la vida, pues no, todavía no. Oye, ¿y aquí duermes solo o duermes con alguien? A ti no. solo. Son habitaciones individuales, cada uno tiene su habitación. ¿Y tienen sí. más privacidad ahora para estar sí, con sí, conserva, ¿no? más, más, más... Muy bien, pues nada, les presentas el vídeo que les queremos sí. poner? ahora voy a presentar un vídeo de la casa de todo el ¿Esperamos? Sí. <risa> nada no más no dicen nada más. un vídeo es... y, y a ver si nos vemos o vea. Vale, gracias por escucharnos. <devil unterschied> <earth> a, vos, a vosotros por contarnos vuestra historia, es muy importante. Eh, después de escuchar esta experiencia nos queda claro que vivir en la comunidad es posible. Y es además muy necesario para que se cumplan nuestros derechos y nuestras metas sobre cómo, dónde y con quién vivir. Ahora vamos a dar paso a la última experiencia que nos presenta Dani José. Adelante, o escuchamos. Hola, hola. hola, ¿qué tal? va a contar un poco cómo ha sido todo el proceso para llegar a tener una oficina de vida dependiente en la Universidad de Madrid, ¿no? Entonces, empezó todo Pues este nada, eh, se, se me ocurrió hacer, a, a, hacer una propuesta, ¿no?, de montar algo para que la persona con discapacidad intelectual pudiera hacer sus proyecto de calidad de vida, y lo, y lo propuse eh, junto con plena Incluso en Madrid eh, en los propuestos participativos de la comunidad de, de la ay, ay, ay, ay, Ayuntamiento de, de, de Madrid eh, cuando estaba la manuela Car carmena y hicimos una campaña eh, eh, hicimos un vídeo para que nos votaran nuestra propuesta. Sí, ¿No? que esté en Madrid. Entonces, pues, pasó un tiempo largo y me llamaron. Sí. Sí, y cuando pasó eh, fui a, a, a, a, a hablar y, y, y me dijeron que que se había concedido eso, eso y que fuimos al, al evento ese de de la anterior acá a a Y al a, a principio yo de, estaba muy contento de, de que algo que hemos propuesto, pues que, sal, que saliera para adelante, ¿no? No, no, ¿no? Porque se paró, se paró. Y yo empecé a, a enfadarme, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero luego, luego, luego me llamaron Sí, años después me, me llamaron porque esto lo presenté en 2014. Sí, y, y, y luego pues me, me dijeron que, que aquello que propuse era oficina de vida independiente, pues que había que, me, que lo habían concedido. Entonces, pues me, pues me agregué mucho porque hicimos muchos esfuerzo para conseguirla, y luego fui al, al Auditorio de, de La Latina, ¿no? Y, la, ¿no? Sí, a la Junta Municipal de, de La Latina, a, al Pleno, para que a ver si se aprobaba mi propuesta. Ah, sí, mi nombre. Entonces pues me dio mucha alegría, ¿no? Que, que, porque normalmente esto de poner nombres, placas y y, y y estas cosas te la te, te la cuando uno se muere, pero no, de, no todavía estoy vivo. Entonces pues me dio más alegría de que la pusieran eh, mi nombre de Aruchi. Eso es, eso es. Y, y, y nada, vino la, eh, eh, los, eh, los periódicos, el alcalde de Madrid, algunos políticos, uh, al, al evento ese, yo di mi di, discurso que me lo preparé, entonces, muy bien. Luego fui a la radio a, a contar esto, ¿no? Que, como eh, he conseguido una oficina de vida independiente para personas con discapacidad inte intelectual, lo conté en la radio y, y ya está, más o menos. No fue así. Y como desde que se abrió mi experiencia personal, yo creo que no, no funciona como yo esperaba, porque yo esperaba que, que, la, que, que las cosas que me ofreciesen fueran más personalizadas, más, personalidad, más en, en el entorno donde yo estoy, donde yo me muevo, donde vivo yo, pues igual lo que sea, y o, o, hoy lo que me proponen es actividades para hacer en, justamente donde está ubicada la of, of, of, of, oficina. Y, y en horarios donde yo pues no puedo estar porque me pilla en el centro y no me da tiempo a, a, a, a ir. Allí al, al, algunas veces es en, entre semana, justamente, no puedo ir porque quedan. que porque, porque y, y luego también pues las actividades que ofrecen a mí no me mí no la, la atención. Sí, Llegaron luego a todas las personas, pues, por pues, supuesto ¿no? que estén empadronados en, en Madrid, que tengan mis capacidades de o de desarrollo, que vayan allí, que se propongan sus proyectos de calidad de vida. Y si tiene, y tiene suerte y le da el apoyo para hacer lo que ellos quieren hacer y proponer, pues yo me alegraría. Porque para eso se creó esta oficina, para que la persona con discapacidad pueda hacer su proyecto de calidad, de vida, de vida independiente. Así que, eh, está, está eso, yo me alegro. Para que la cosa funcione y tire para adelante. Y que yo me, yo me entere de que eh, muchas personas como nosotros tienen la oportunidad de hacer cosas que antes no hacían en su día a día y que ahora pueden hacer, pues yo me alegro, es mucho. Vale. José, nos pones el vídeo Me ha gustado el ritmo. Un momentito. Que os comparto el, el, el vídeo. A ver. Vamos a compartir la pantalla. Compartir su Vale. Soy Daniel Díaz eh, y em, empezó todo esto de la Oficina de la Vida Independiente y, y, y, y porque nosotros eh, tendremos de, de, derecho a hacer eh, las cosas como todo el mundo. Me llamo Cele, Celeste o Mari. ...personas con discapacidad necesito, necesitamos apoyo. Yo soy el plástico Javier Mora y de algunas dificultades solemos tener muchísimas. El día a día me encuentro con sus dificultades para ir a un sitio que no conozco y me tiene que explicar... Cómo tengo que ir. Tengo muy poquita movilidad, en, en, en, entonces prácticamente yo estoy sentado en la silla... ...y si alguien no me ayuda, yo no salgo de, de, de casa. Yo creo que, que este proyecto va a ser muy importante para nosotros... ...las la personas con discapacidad. En la oficina del Campo ya sabemos dónde tenemos que ir si a un sitio, a otro o a otro, porque así somos personas normales y corrientes. Podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿eh? porque yo quiero, yo decido cuándo, cómo y dónde quiero ir y necesito una persona para poder acceder a ese sitio y compartir el mismo espacio como hace cualquier ciudadano del Pleno de, en, de, en Derecho. Yo creo que, que ayudar a otras personas es importante, es importante para todo el mundo, porque todas las personas que necesitamos apoyo, las necesitamos urgentemente. Que las personas con, con discapacidad podamos disfrutar de, de, de una vida plena como todos los demás, ¿sí es y ser feliz. <risa> esta ha sido la no sí nada muchas gracias no muchas gracias por escucharme y exponer la, eh, mi mi parte de la del seminario este que estamos a, a, haciendo y que siga para adelante lo de la oficina. Claro. Eso es, han a todos los parques de Madrid alguna. Sí, sí. <risa> de <poco> <risa> Muchas gracias, ha sido un, un placer escucharos. Dani y José, estas iniciativas son muy necesarias, tenemos que seguir trabajando con la administración pública para tener los recursos necesarios en la comunidad, que dé respuesta a nuestras necesidades. Ahora vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos en el chat. Esperamos que sean sencillas. Vamos a ver. Mónica, ¿para quién es la, la primera pregunta? Pues mira, Pablo, la primera pregunta va para la primera, la primera experiencia para Luis. Luis, te han hecho varias preguntas. Te voy a decir un par para poder que intervengan todos, ¿vale? Te preguntan si te está resultando difícil sacar el carnet de conducir. ¿Se escucha bien? Sí. Acaba de empezar hace poco y, y qué tal vas? Ay. Y de fallos, ¿cuánto más o menos vas teniendo? Sí sí sí, sí, sí, sí, La verdad que le está yendo genial porque tampoco, yo creo que tuve más fallos de los que está teniendo hoy. ¿Y la otra cuál era? Luego, otra pregunta es cómo te has sentido al cumplir tus metas y si tienes alguna meta por cumplir. ¿Qué te gustaría? ¿Qué, o sea, ¿qué meta tienes tú ahora mismo? En la, en la que tú dijese pues me gustaría conseguir un trabajo. El, el permiso, o sea, un trabajo, el permiso de conducir. Ahora yo creo que está en esas dos, está en ese camino. Muchas gracias, Luis. Vamos a preguntarle a Manuel ahora, que te han hecho también varias preguntas. Te preguntan... Aunque lo has dicho, pero si nos puedes recordar con cuántas personas compartes tu casa y cuántas personas de apoyo hay en ellas. Bueno, pues, Don Pato, son tres personas. Y yo, bueno. Y la de apoyo son... Cada turno, ¿cuántas personas Cada turno tienen? hay dos. dos. personas. Cada turno, dos personas. Cada personas hay... Y hay una vez que hay de pero, pero normalmente son dos. Eh, eh, eh, eh, una de noche. Y otra pregunta que te hace, Manuel, es ¿Sí? si te gustaría vivir solo o con tu pareja. Hombre, con mi pareja, pero ya habido. Yo muy vivir más. Claro que ella vive con su pareja. <risas> claro. claro, pero se refieren a, a los dos solos. Sí, Muchas gracias, Manuel. Y ahora una pregunta para la tercera experiencia. Eh, preguntan a José y a Dani ¿Dónde podemos tener más información de la OBI Que creo que también en el chat hemos puesto, pero, pero si queréis contestar vosotros. Bueno, eh, si ponéis en Google directamente, oficina de independiente, ahí van a salir todos los datos, la dirección, el teléfono, más que daroslo ahora, yo creo que es más, y más rápido si lo hacemos así. Fenomenal, y también está compartiendo. Está, está viendo ahora, hora. Una hora de atención de 10 a 2, de 4 a 6, 165 días del año, y nada, ya que te explica a través de un teléfono y tiene también un correo electrónico, está todo en, el, en la página web suya, ahí tenéis todos los datos. Está situado en, la, en el parque de Aluche, más o menos a la altura de la calle Valmojado, número 177. No sé, se escucha no sé. un poquito mal, eh, José. Sí. Si lo quieres poner en el chat justo la dirección vale. que acabas de decir, perfecto. Se vale. corta eh, Manuel, hay otra pregunta para ti. Nos pregunta si el ayuntamiento se ofrece ayuda en la vida en la comunidad y si el entorno es, bueno, son dos, y si el entorno es accesible. Primero lo del ayuntamiento, si te parece? Ayuntamiento. Sí. Sí. Ahora... Pues si el pueblo es accesible para que, por ejemplo, tú con tu silla de reda vaya bien, ¿o crees bueno, que podría no, ser más no, accesible? No. ¿Crees, ¿Crees que podría ser más accesible? Sí, sí. ¿Cuándo? Todavía en ese, en ese aspecto todavía nos queda bueno, que luchar. Pero adelante. Muchas gracias, Manuel. Luis, ¿os preguntan? ¿Cómo os organizáis en la casa si tenéis horarios para hacer las tareas? Tú la, la por ejemplo, tu habitación eh, cuando la cuando la arreglas, ¿tienes un horario o, o, o tú la arreglas cuando, cuando, cuando ah, te apetece? ¿En qué momento? A ver. Cuando te despiertas, y luego lo mismo por la tarde el tema de lavadora y esas cositas, ¿no? El, realmente en, nosotros en, en la vivienda sí que hay horarios para ciertas cosas, pero eh, hay temas más personales que... Eh, no le vas a decir, oye, os levantáis tenéis que tener la cama hecha a tal hora, luego a tal, digamos que es un poco más independiente. En este caso Luis, pues sí que le gusta levantarse por la mañana, preparar un poco la habitación y cuando llega después del centro, a las 3 de la tarde, vos pone sus lavadoras y se hace sus historias. A lo mejor otro deja la cama para cuando viene, cuando llega después del centro. En este caso es así. El, el tema de las comidas, pues, pues bueno entre comillas, puede haber horario, pero puede haber alguno que le apetezca comer media hora más tarde. Y en ese sentido sí que tienen esa independencia. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta aquí que dice, a ver quién quiere contestarla, ¿vale? ¿La desinstitucionalización es algo que está fuera de las obligaciones del gobierno? ¿Qué pensáis? Bueno. ¿Quieres contestar? Yo Está fuera de las obligaciones del gobierno la desinstitucionalización. No, no. no. Eh, según la convención de la ONU. Yo creo que no. Eh, Todos todo tenemos derecho a, a vivir de forma de, independiente, eh, donde queramos, como queramos, como cualquier persona. Y España firmó esa convención y, y, y tiene que cumplirlo. Y se ratificó en el 2006. ¿no? Y si no la cumple España, la convención, algo la, ha sido mal. Eso es la del gobierno. ¿sí? Claro. En, en, entonces, yo creo que sí, eh, eh, es el gobierno que. Bueno. Los gobiernos en general eh, tienen que echarnos una mano en eso. Eso es. Este, pro, este proyecto, las dos experiencias que habéis contado al principio de, de Luis y de Manu, están en el proyecto de mi casa, que depie, depende de una ayuda del, del gobierno. Y, y concretamente lo que has contado tú, Dani, ¿verdad? Tiene el apoyo de la Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid. Sí. ¿Vale? Sí, Oye, eh, eh, Mónica, este seminario no se puede, se puede mandar a los políticos, para que los... ¿eh? Exacto. ¿Tú, tú, tú, el, ¿tú, día, el día de la Asamblea de Madrid, ¿eh? que es el, el 13, ¿no? Eso. Ese día se lo podemos ma mandar a, a todos los políticos, que se vayan haciendo una, una idea, que hay más años de lo que ellos se creen. No. Vale, en el chat estáis poniendo también que ante la ley todo el mundo tenemos el derecho que cualquier persona con discapacidad y sin discapacidad. Y luego hay una pregunta de Antonio que, de Astrapace que dice que si el proyecto en Mi Casa para ir a comparar vais todos juntos o de forma independiente con la persona de apoyo. Estoy entendiendo que cómo participa cada uno de vosotros. ¿Cómo, ¿Cómo empieza a formar parte en el proyecto? Entiendo, no sé si hay Cristina y Sergio, bueno, igual Luis y Manuel lo sabéis. Luis, ¿te lo propusieron formar parte del proyecto? ¿Estaba dentro de tu plan de vida? ¿Cómo, cómo fue el participar en mi casa? Gracias, si quieres, si quiere, eh, puedes comentar que tú no en un principio ibas a ir a una residencia uh -huh. y luego te propusieron esto y te, y te parece mejor. Inténtalo. Me pusieron ya una residencia, ah, una residencia. El, y luego. Y luego me propusieron a al proyecto. El caso de Luis es que él, digamos que la opción que tenía era entrar en una, en una residencia lejos, lejos de aquí, de su familia, de, de, de, de los amigos que tenía, entonces esto le llegó un poco más, como, como anillo al dedo, ¿verdad? Fenomenal, y antes de despedirnos, Manuel, ¿no quieres contar tú? También me lo pusieron También te lo propusieron. También. Dije. Primero que no, pero luego sí. No me lo Muchas gracias, Manuel. Una última pregunta. Ahora sí, de verdad, pero es que es interesante. Luis, te preguntan si te han puesto pegas para ser independiente, para que tú seas independiente De hecho Luis es uno de los casos que eh, se, hasta se maneja súper bien económicamente, tiene sus ahorros eh, él hace sus compras, sus cositas él sí que es cierto que que lo comparte con nosotros y nos preguntan eh, pues, eh, qué nos parece, nosotros le prestamos el apoyo, pero eh, en ese sentido, él, él lo, lo maneja como lo puedo manejar yo en mi casa. Muchas gracias a todos. Eh, Maribel, ya te, hemos terminado con las preguntas. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias por las preguntas y muchas gracias a todas las personas que, hoy, que, que nos habéis compartido hoy vuestra experiencia. Ha sido un placer teneros hoy aquí y esperamos que el seminario haya ayudado a conocer un poco más el libro Apoyo 2030. Sí, Maribel. En estos días hemos hablado de personalización y vida en comunidad y hoy sobre desinstitucionalización y os esperamos en el próximo martes 18 de octubre a las 12 del mediodía. Hablaremos sobre toma de decisiones de participación y co liderazgo. Ahora sí, ya nos tenemos que despedir. Agradeceros a todos y a todas que, que nos hayáis comentado. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima semana.